De carabineros de Chile. Carabineros del gobierno mejor. Porque no protege al verdadero Chile. al que sufre. Fue cortar el colegio privado. ¡Y El yo que soy en un colegios Ya no escucharon, se quedaron con lo o no perdonó al Estado, no tolero el abuso. Calma. Antes me cansé de calmantes, me cansé de escucharte. Hoy estoy a la línea para darte mi arte. Me cansé de tu voz. Me cansé de tu burla, me cansé de tu mierda y amenaza a nuestra gente. La revolución se hace de cualquier manera. Lo importante es dar el golpe donde a ellos más les duela. La revolución se hace de cualquier manera. De nuestra forma de vivir y al extremo han llegado en lucha. Nuestra gente en pie por nuestra familia. Respeto. Muchas noches de madres en vigilia. El poder es el poder. Total abuso de poder que absorbe bastante abusos a mi gente. El nuevo Chile se construye. Cansados, todos estamos luchando, compañeros, familia de hermanos.